La caja acá en el medio les vengo a vender todo lo ahí por ver y la cura para todo lo que usted se le ocurra. ahora les va a cantar un tal César que yo no sé qué que es de acá la ciudad de Pereira ay venga y ustedes que nos están viendo los del pasaje cultural cabetero, buenas buenas eh, ¿Cuál es el tema? que le... Ah, sí, el tema que le va a cantar César Se titula Nostalgia al Culebrero Del maestro Jorge Humberto Jiménez A ritmo de bambuco Y venga, mientras yo les voy ofreciendo por acá unas cositas Bueno, yo estoy que lo veo tan preocupado Tranquilícese, que acá yo le tengo el encuentro Para que su papá, ni su mamá, ni nadie se le dé cuenta De que usted le está juntando la Mari y la Juana Niño, no se me acerquen tanto pues a la culebra Que esa culebra me le pica y es Margarita, Margarita Que, mejor dicho, yo no respondo eran eternos viajeros, aventureros, conocedores del más allá. Eran artistas y sabios, recolectores de los misterios de mi lugar. Eran cascadas de historias que de contarlas se convirtieron en realidad. Era la suerte futura que a la vida dura le daba esperanza para continuar. Eran mis ojos de niño que a Margarita del cautiverio querían sacar. Eran la voz que pintaba mis pensamientos con mil colores de ingenuidad. Pomada chocuana para el romantismo, su contra lo libra de los enemigos, la y se cura, le sana el ombligo, la hierba sagrada para el maleficio, para el mal de amor de Cusmecus Dominus. El rezo del ángel decía el culebrero, que sanaba el alma de pena y dolor. Eran la gente valiente que a la serpiente del paraíso podían domar Eran aquel forastero clarividente que a todos hizo ruborizar Eran artistas del pueblo que con su ingenio despertaban para soñar Eran algún montañero que estoy esperando que del Amazonas ha de regresar Eran ministros del cielo que congregaban en sus altares, fraternidad Eran salud y fortuna que en una cajita de magia brillante se podía comprar con este jarabe descarga la bilis, con tres cucharadas expulsa lombrices, le limpia el karate también cicatrices, a mujeres y hasta suegras mantiene felices, para el mal de amor de Kuzme Dominus. El rezo del ángel decía al culebrero que sanaba el alma de pena y dolor porque no volvieron si siguen los males que la gente lleva en su corazón? ¡Ay, se me olvidaba si les vale mi nombre! ¡Mi nombre es El Lindo, Pere Maratín y mi era verdad! Yo me dedico al oficio de la hierbatería como usted le quiera llamar, el de los sujetos, el del ramal, el de los menjurjes, eso sí, no más vaya se llama que eso a mí me embejuca porque los verdaderos embajadores son los que están allá en la alcaldía. Señora tranquilícese, su esposo no le está haciendo infiel, solamente está teniéndole todo su amor y le está regalando su amor a 20 muchachos que están allí en la esquina y señor jurado, ¿por qué lo tan preocupado? Si al final todos dicen que ganan bueno, compre pues rápido chichipatos que yo llame les voy, esta cajita no se va a abrir nunca más para mostrarles Margarita, no, ella nunca se muestra señora, nunca, eh, no, pues yo ya me les voy, chao, yo me los bendiga, Compre fue pues rápido ya, chao. Eran la gente valiente que a la serpiente del paraíso podían domar. Eran aquel que. Ay, María, pues yo hombre. Bueno, a todos ustedes Si les gustó alzante el video, hombre No olviden suscribirse Que mejor dicho, eso le va a ayudar tanto A ese pelado, a gusto agusto, su haga También, si les encantó el video Revienten ese montón de likes O ese me gusta, ese pulgarcito arriba, esa vaina También no olviden compartir No olviden activar las notificaciones y No, pues mejor dicho, hagan todo lo que quieran Con este canal, que esto es de ustedes Y bueno, este mansito que acabo de cantar Chao, chao, Dios me los bendiga Menos cuiden, me los disfruta ustedes siempre, chao